Experimentadores, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo les voy a enseñar a cortar una placa de baquelita como esta, utilizando un bisturí o cúter como este. Bueno, comencemos. Lo primero es dibujar en la placa acorde a las medidas. Por ejemplo, mi circuito es de 6 centímetros por 7.6 centímetros. Vamos a utilizar un bisturí. Y con el bisturí se raya un poco la baquelita. Después con el bisturí hacemos otra indentación en el borde. De esta forma. se hace lo mismo en el lado del el core. Después de haber hecho la intentación por ambos lados, lo coloco con el cobre boca abajo, la apoyo bien al borde de la mesa de tal manera que la indentación quede al borde de una mesa y dádolo. y listo. De esta manera la he cortado. Lo probamos otra vez y funciona perfectamente. Esto ha sido todo por este video, nos vemos en un próximo programa, hasta pronto.